¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal Daniela con H ¡Wow! Amigos, ya vieron la nueva intro La verdad es que quedó muy chula, a mí me gustó Y pues, año nuevo, cosas nuevas El, el banner de aquí ya lo cambiamos La intro también la cambiamos y oh se vienen cosas muy bonitas para este canal y ya espero ponerme ya de verdad las pilas ya estoy acomodándome ahí en lo que es eh, pues toda mi vida personal verdad lo que me siendo el día de hoy les vengo a hablar un poquito más de mí porque pues subo videos y todo y hablo de libros pero creo que no todos ustedes Nadie me conoce, entonces dije, ¿por qué no vamos a hacer un tag de los 24 hechos literarios acerca de mí? Número uno no me gusta, no me gusta ir a la librería acompañada de otra persona que no sea lector Porque siento como que la presión de ahí, de que, oye, ya nos vamos y cuánto te vas a tardar y todo eso No, entonces, um, si voy acompañada... A una librería, prefiero que sea una persona que le guste la lectura, igual que a mí, porque sé que nos vamos a dar el tiempo, vamos a estar en un estante, y en otro y así, eh, no sé, tal vez como recomendándonos libros y todo eso. La segunda cosa es que mientras leo me gusta comer algún snack o tomar un té o un café y así. No sé, me gusta muchísimo. Número tres. Eh... Se me antoja leer, bueno, todo el tiempo se me antoja leer, pero se me antoja leer aún muchísimo más cuando pues está nubladito, como ahorita, que se me antoja leer, como ahorita o cuando está haciendo mucho frío y todo eso Número cuatro mi hora favorita para leer es en la noche o en las mañanas porque así no hay mucho ruido de la gente Nadie me está hablando, no me están interrumpiendo o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esas dos horas del día son las que me gustan. En la mañana, en la noche, y así yo lo he hecho. Número 5. He tenido dos bloqueos de lector y la verdad han sido muy, muy horribles. Una duró creo que un año. Ah, oh, mi gato. Una duró un año y la otra... Duró creo que aproximadamente como seis meses más o menos Y era el tiempo en el que estaba en la universidad Bueno, estaba como con la tesis, la universidad, las prácticas, el servicio, todo eso Entonces ahorita ya pues ya estamos en otra cosa, ¿no? En otra cosa de la vida Entonces ya estoy retomando mis lecturas Estoy ya comprando libros, estoy ya leyendo Y eso me gusta mucho Número 6 y creo que algunos me van a matar pero cuando no tengo post-it o algo así a la mano como para marcar lo que me gusta en un libro A veces suelo doblar la esquinita del libro o marcarle como un puntico de esa es mi parte favorita Para ya después llegar a mi casa o llegar o comprar post-it, eh, pegarle y ya guardarlo y así Y ya todo muy bien, todo tranquilo Número bueno, 7 y tengo la mala, malísima costumbre de que cada vez que compro un libro um, Lo abro desde la puerta de atrás O sea, como que las últimas páginas Y leo lo que dice, entonces automáticamente me spoileo Bueno, no es spoiler, pero lo hago Y no sé por qué, o sea, es como que oh, Daniela, ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? Pero ya estoy tratando de no hacerlo porque no sé, es una mala costumbre y no debería de serlo. Número 8, mi librero está acomodado de color, es decir, eh, blanco, negro, gris, uh, rojo, azul y no sé qué más color, como amarillo, algo así. Están acomodados por colores mis libros. Número 9, colecciono uh, separadores. Soy una loca de los separadores, pero sí tengo un botecito especial donde pongo todos Mis separadores, algunos los hago Y otros pues son de la librería Otros me lo regalan mmm, Esas cosas, entonces sí colecciono uh, Separadores <risa> Número 10, creo que se sí, llamamos a la 10 um, Prefiero mil veces los libros En físico. Número siguiente Yo no presto libros <risa> La verdad es que No me gusta prestar libros, solamente Exclusivamente le presto libros A las personas que sé Que van a cuidar de ellos, que Van a tener la dedicación para leerlo Y después me lo van a regresar Sano y salvo a la estantería Con mamá oh, sí, Solamente a esas personas Sé que les puedo prestar libros Número siguiente, a todos lados llevo un libro Nunca se sabe cuándo vamos a tener Tiempo muerto y en lugar de estar Viendo, checando las redes sociales Prefiero leer mi lectura actual Bien ¿Puera? Número siguiente, y creo que esto lo hacen todos los lectores. Creo que sí. Si no, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. También tengo la mala costumbre de leer los libros. Leerlos. O leer los libros. Tengo la mala costumbre de oler los libros. Es que huele tan rico. Me gusta cuando lo compro hacerle así. Es como de. Ay, huele tan rico en mi libro. Mm. Número siguiente, amo los libros con pasta. Dura, solamente en mi estantería tengo, tristemente, un libro con pasta dura, sí, un libro nada más, pero es que ay, los libros con pasta dura son tan caros, pero tan satisfactorios porque están tan bonitos, lindísimos, prefiero mil veces que me regalen las sagas a que yo las compre porque me da codes, me da pereza comprarlas, de verdad me da pereza comprarlas porque son muchas, a veces son tantas como Harry Potter no, no, no podría comprar todos Y aparte, no, prefiero comprarlas todas de un montón A estarlas comprando de una por una Porque, o sea, como que Imagínense tener que estar esperando Ese libro para poder comprarlo Entonces, no, mejor, prefiero que me regalen Las sagas Número siguiente, y esto es algo que siempre hago Pero creo que debería dejar de hacerlo Porque, porque no sé Como que siento que las personas se sentirán extrañas O como monitoreadas por mí Ah, ya salió el sol Siempre que va una persona a leer es como que Trato de ver qué lectura Es la que está leyendo Es como que muy extraño Porque voy así y lo voy viendo O voy en el camión igual, voy así como de Viendo y no. La siguiente cosa extraña que hago es que cuando veo Un puestito de libros o una librería Me quedo como idiota Pasando No sé, quedo, de verdad me quedo como idiota Es como de que voy caminando Así y es como Libros Sí, buena lectura y todo Pero, o sea, no es como que Chiste, Ustedes me entienden La siguiente cosa es Que me gusta mucho ir a las librerías Aún así, aunque no vaya a comprar nada Número siguiente Y es que tardo mucho Mucho, mucho En escoger los libros Que voy a comprar en la librería La siguiente cosa es que Tengo poderes Mágicos, sí amigos Tengo poderes mágicos y es que Puedo leer en el camión <risa> Sí, la verdad es que Me gusta mucho leer y cuando puedo o, o sea, cuando me toca sentada Y todo eso, leo el libro Que pues actualmente estoy leyendo Y puedo ir felizmente en el camión Leyendo el libro, no me mareo ni nada Sino que solamente me dejo llevar y disfruto Esos son mis poderes mágicos El siguiente es eh, Mi primer libro El primer libro que compré así ya Bien, bien, bien Bueno, me lo compró mi mamá eh, fue el de Julio Verne de La Tierra de la Luna, el cual dejé a la mitad porque era una lectura muy pesada, amigos. Para mis nueve añitos era algo tan pesado que no podía procesar. Y pues sí, ese fue mi primer libro. La siguiente cosa que va relacionada con el anterior es de que cuando estaba en la primaria, mi profesor nos puso una actividad la cual tenemos que leer... Bueno, en realidad nos leyó una historia corta de Julio Verne. Creo que era el centro de la tierra, sí, ajá, el centro de la tierra Y mi imaginación súper mega voló cuando nos platicó o nos habló acerca de esa historia Porque era como muy resumida para que pudiéramos entenderla Entonces mi cerebro voló, mi imaginación fue como de ¡Wow! ¡Qué padre! Yo quiero ser ese cuate que va al centro de la tierra y todo eso Así que después de que nos, eh, nos leyó esa lectura, nos puso una actividad la cual era inventar una historia casi como la que nos había leído y que creen amigos, gané el primer lugar y mi profesor me felicitó mucho por la creatividad que había tenido y desde ahí como que me empezó el gusto por la lectura así cañón, así de ¿vas a leer? porque vas a leer? ¿Tanto? La siguiente cosa y creo que última porque no me acuerdo es, um, me gusta escuchar reseñas, me gusta escuchar reseñas, no me gusta leerlas porque como que me da pereza. O sea, me gusta leer pero me da pereza. No me entiendo. Creo que ya son todas, no me acuerdo, no sé si me pasé o dije menos de lo que ya les había dicho. Lo voy a editar y voy a checar cuántas dije porque oh, se... no, esos fueron todos mis hechos literarios. Posiblemente tenga otros más, pero por ahora no lo recuerdo. Déjenmelo aquí en los comentarios cuáles son sus cinco hechos literarios o cosas extrañas Que saben ustedes que tal vez otros lectores no lo hagan Entonces quisiera yo saber qué, qué cosas extrañas hacen Y pues ya eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Les dejo aquí abajo mi Instagram y mi Twitter y mi Goodreads Y todo eso súper cool para que me puedan seguir y podamos charlar Y, y no sé, hablar de libros y cosas super random